Buenos días aquí en México en un lugar super especial, en la pirámide de Sol. porque nosotros somos seres humanos dinámicos, nosotros somos seres humanos que necesitan evolucionar, que necesitan cambios, que necesitan cambiar, que necesitan crecer, que necesitan creer más y más y más, y eso está bien. Así que si tú estás en un lugar en tu vida donde tú crees que tú tienes que elegir entre esta vida o esta vida, entre esta caja o esta caja, te lo juro que no tienes que, no tienes que hacerlo. Tú puedes vivir en las dos cajas, tú puedes vivir en caja A, caja B, en el mundo, en el cielo, en la tierra, en la luna, en el sol. Y aquí tenemos la pirámide de, de la luna. Así que yo quería compartir un mensaje con ustedes hoy, cuando estamos disfrutando de este lugar. Y cuando estaba pensando en el mensaje que quería compartir con ustedes, y perdón el odio, pero hay mucho viento y si ustedes me siguen ustedes saben que yo no espero por todas las cosas para ser perfecto hasta que eh, lo hago así que yo estoy haciendo un video para ustedes conviente eh, y eso es como una teoría que tengo así que espero que también disfrutes el mensaje mira yo siempre estoy pensando en las contradicciones de la vida yo soy una contradicción súper, súper interesante, súper extrema. Entonces yo quería compartir ese mensaje con ustedes porque cuando tenemos el sol y la luna, yo pienso en como la diferencia en la, en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que es muy, muy, muy presente, muy presente en el momento. Y yo aquí con Mao estoy pensando en Mao, estoy pensando en el tiempo que estamos pasando, estoy pensando en, en cómo podemos mejorar la experiencia. y Estoy presente, presente, presente. No estoy pensando en nada más. Pero cuando yo no estoy con una persona, por ejemplo, cuando yo no estoy con Mao, yo no estoy pensando en Mao. Y eso no significa que no quiero amado. Eso solamente significa que yo estoy presente. Yo no, por ejemplo, yo no extraño personas, yo no extraño experiencias, yo no extraño lugares. Yo estoy tan presente, así que es una contradicción, porque estoy realmente aquí, pero el momento que me voy, no estoy pensando en eso, así que es un extremo, es una contradicción. Yo amo amo amo a viajar. Lo amo, o sea, yo puedo viajar mucho, mucho, mucho, pero si estoy en Nueva York y no estoy viajando en ningún lado, yo estoy súper bien. Así que me, me encanta la aventura del viaje, pero también me encanta la comodidad de como ser grounded en un lugar. Por ejemplo, otro ejemplo, yo soy súper emocional súper súper súper emocional yo pienso mucho mucho mucho en la gente pero también cuando viene un tiempo para tomar una decisión que no requiere como emociones yo también puedo hacerlo yo puedo quitarme de esta vida quitarme de este nivel de conexión que tengo con mis emociones y puedo hacer una decisión puedo tomar una decisión sin pensar en la gente así que son como tres cosas que yo estoy pensando por ejemplo en Oh, man. Muchas cosas, muchas cosas, pero el punto es eso. Nosotros somos contradicciones, ¿no? Y lo que hago cada minuto de cada día, la única cosa que yo hago cada minuto de cada día es, yo trato de yo entender, yo intento a vivir y a pensar en las personas, en cómo puedo tratarles bien. De ahí yo puedo cambiar mi mente, yo puedo cambiar mis sesiones, yo puedo cambiar mi mente, yo puedo cambiar mi mente tres o tres, tres. Pero al final del día yo entiendo que yo soy una contradicción muy, muy fuerte. Y si tú también eres una contradicción muy fuerte, está bien, te lo juro que está bien. Que como hay sol y hay luna, nosotros necesitamos sol y luna para identificar realmente quién somos nosotros. La sociedad, tu familia, tus padres, tus amigos, tus novios, tus novias, tus esposas, están todo el mundo está tratando de ponerte en una caja, pero es tu decisión. Y si te sientes como, es, como eres una contracción está bien, disfrútalo, aprende, piénsalo, piénsalo, piénsalo, está bien. Yo soy una contracción súper fuerte y está bien.